que empieza a sentir y me asusto porque no estoy acostumbrado. Bien, ¿Qué puedo hacer si empiezo a sentir? Pues usar mi palabra programada para que no se asocie el peligro y así me pueda sentir perfectamente ayudando con la relajación a descargar mucho antes toda esa tensión muscular, que es la que bloquea luego las emociones, porque las emociones las bloqueamos muscularmente.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 Genial. Sé conscientes de tener bien apoyada la espalda.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 lo pondremos en internet para que lo podráis consultar siempre que queráis.